El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. <coughs> Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recorría a él diciéndole, «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante, durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo, Oigan lo que dijo este juiz, juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que clama a él día y noche, aunque los agua haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos que nos acompañan Desde sus casas, con sus familias Hoy el Señor nos enseña y nos invita a la oración Y nos muestra cuál es el sentido de rezar, de orar y nos orienta, llamando la atención de esta, de la, justamente de lo que habla el juez, que es considerado injusto, de ahí que podamos sacar qué es la verdadera oración. O, lo, o mejor diciendo, cómo la debemos hacer. En primer lugar, ¿qué nos enseña el Señor de la oración? Debemos, sabemos que muchas veces somos como que... Eh, impulsionados a rezar porque queremos pedir o necesitamos algo, pedimos por salud. Bueno, tenemos varias peticiones en nuestro corazón, pero el Señor nos llama la atención para que hagamos una or, or, oración de la presencia, como hemos escuchado en la primera lectura del libro de Éxodo. Fíjese, Moisés que rezaba que estaba ahí con sus ayudantes. Una oración de estar. Y ahí recuerdo lo que escribió Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Dijo ella o escribió ella que la oración, o sería la perfecta, o la oración genuina no es aquella que nosotros estamos en presencia del Señor diciéndole algo haciendo varias peticiones, sino que estando con Él, está con Él a su lado, escucha está con Él en el silencio del sagrario, allí, ese es, este es el primer paso de nuestra oración, una oración que nos motiva a la perseverancia, entonces yo rezo porque tengo necesidad, hacer de la oración una necesidad, no cuando debo reza porque es domingo, porque necesito algo, porque es el día de la Virgen. No, sé una necesidad. Ese es el segundo paso, el primer paso. La oración como esta presencia, estando o estar con Jesús. Segundo paso, esta necesidad. Entonces debo rezar porque tengo una necesidad de sentir la presencia del Señor, de escucharlo, de discernir temas de la vida. Pero la necesidad de la oración me hace bajar las revoluciones y justamente escuchar su palabra. Y luego una oración de perseverancia. Si es una necesidad, si yo rezo porque quiero y debo estar con el Señor, es una oración de perseverancia, como hizo la viuda. Continua. ah estoy cansado, voy a rezar. ¡Ay, no tengo tiempo! Llegué retarde del trabajo. Me pongo a rezar. Encuentro un momentito para hablar con el Señor, para estar con Él. El día de hoy, día 16, celebramos también el Día de Santa Margarita María lacoque una de las místicas del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene un, una linda obra de espiritualidad. Pero el centro de esta espiritualidad de, del Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón traspasado. O sea, con esta oración de estar, una oración de necesidad, de perseverancia. Así nos enseña Santa Margarita, así nos ha enseñado todos los santos, los propios eh, discípulos de Jesús. Y hoy nos enseña esta viuda, esta viuda, para que, para que, tengamos presente que la oración, la oración es la sangre de nuestras vidas. Por fin, hoy la iglesia de Montevideo se alegra porque es, se termina un ciclo de formación, de ordenación de diáconos eh, permanentes, cinco diáconos. Y para nosotros seguramente es una gracia para la iglesia, para las parroquias que, que los reciben, pero pensemos, ¿cómo ha surgido la vocación de estos padres de familia? Desde la oración, de una oración, oración perseverante, de una oración que de, de está de, de estar en la presencia del Señor, de una oración que sube al cielo para que sea enviado a la obra del Señor, obreros, que esté dispuesto, como dijo San Pablo a Timoteo. Bien, miren qué palabra hermosa para cada uno de nosotros, sobre todo para esas comunidades que reciben estos cinco diáconos. Permanecer fiel en la escucha de la palabra, en la doctrina. Recuer, recordar todo lo que se ha aprendido en, desde la niñez de las Sagradas Escrituras y dar testimonio delante de de Dios, de, delante de los hombres de su fe, de nuestra fe en Dios Padre queridos hermanos cuanto más rezamos más damos testimonio de nuestra fe en Jesús y ahí respondemos a esta pregunta del evangelista pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra pero si seguimos en la perseverancia de la oración podemos obtener esta respuesta